Bueno, Rochi, eh, sensaciones tras el partido me imagino con bronca, pero ¿cómo viste el desarrollo de Argentina hoy? Eh, sí, obvio que con bronca eh, me parece que mejoramos bastante la actitud eh, creo que fue un partido que estuvo bastante con el mediocampo, ninguno de los equipos quizás llegó tanto a las áreas eh, nosotras hoy quizás eh, no fuimos tan efectivas cuando llegamos a su área, ellas sí lo fueron con los pocos ingresos que tuvieron eh, tuvieron penal el gol eh, pero bueno, nada, la verdad que con la actitud del equipo, que salimos con otra actitud, con otras ganas, eh, sabiendo que este equipo tiene mucho para dar, tiene todavía igual muchísimo por crecer, esto es un proceso, eh, así que nada, me quedo, me quedo con la actitud y, y las ganas de, de remontar lo que había pasado el otro día. ¿Cómo es prepararse para la mañana en Gran Bretaña, de llegar al hotel, calmar el chip, relajar y analizar algo? Sí, eh, bueno, ahora obviamente seguimos con la bronca, mañana es el otro día, eh, Creo que mañana ya pensando en que no y terminar esta serie de partidos, eh, ojalá que con una victoria y jugando bien. Eh, Rochi, sacándote un poco del ámbito de las Leonas, ¿nuevo club para el año que viene? Sí, sí, nuevo club. Eh, nada, una decisión personal, así que nada, igual no estoy pensando en eso ahora. Quiero terminar este año, vacaciones y después el año que viene sea, lo que sea. Bueno, muchas gracias. Sí, a vos.